Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Aquí empezando más un Nativos en Redes Sociales. Y bueno, hoy tendremos un programa que es una mixtura. Hablaremos un poquito de redes sociales y política nacional. Y también de filosofía con alguien, de un filósofo argentino. Bueno, esto es NERS. Ahora en este bloque hablaremos un poquito de política boliviana Con un compañero que es un activista político allá desde el sur Desde uh, tierras tarijeñas Vamos por nuestra entrevista Bueno, estamos aquí con Rodolfo Meyer Gracias por venir Rodolfo Muchas gracias hermano Eduardo, un gusto saludarte y un saludo a toda la gente que también nos sigue a través de las pantallas, es realmente un placer estar aquí contigo. Gracias, placer de nosotros. Bueno, hables un poquito de tu carrera política, Rodolfo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te lanzaste desde el activismo? Pero también fuiste candidato muchas veces, ¿no? Claro, sí. Este, bueno, pero antes de eso, eh, yo vengo de la organización campesina, he sido dirigente de la CSUCB. En la anterior gestión he sido secretario de organización. La cesu es la Confederación Sindical Única de Comunidades Campesinas de, de Bolivia, de trabajadores campesinos de Bolivia en Tarija, de comunidades a nivel nacional de trabajadores campesinos. Además de eso he sido presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija. Eh, y bueno, la realidad es que nuestro país es un país eh, tan amplio, con tanta diversidad, que pareciera quizás algún, alguna situación de contraste, haber sido parte de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, haber sido parte de la eh, Confederación Sindical Única de Teadores Campesinos de Bolivia, pero la realidad es que más bien, al contrario, eh, yo creo que los, o sea, el emprendimiento, los primeros emprendedores que se tienen en nuestro país, evidentemente son las familias campesinas, ¿por qué? Porque ellos producen el alimento, si hablamos de eh, soberanía alimentaria, evidentemente las ciudades viven de lo que se produce en el campo, pero en el campo además, eh, bueno, las familias emprenden desde... Eh, lo que producen y obviamente eh, es el principal, si nos podemos ver eh, en este momento, Bolivia ha repuntado económicamente gracias al gobierno de nuestro presidente Luis Arce y uno de los elementos que más ha este, eh, contribuido al desarrollo eh, económico, al crecimiento del PIB desde que nuestro presidente era ministro de economía con su modelo precisamente de economía social comunitaria productiva ha sido la agricultura. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno, nuestro sistema político ha generado las condiciones para que la familia campesina pueda producir de manera óptima y realmente eh, esto ha sido uno de los elementos también importantes que hay que destacar eh, y que ha sido una revolución eh, económica le han llamado el milagro boliviano a la reactivación económica que hemos tenido eh, durante eh, los 14 años primeros que tuvimos eh, del proceso de cambio, cuando nuestro presidente era ministro de Economía y bueno, este último año, año y medio, eh, un poquito más de gestión hemos logrado recuperar eh, ese crecimiento económico y Bolivia se ha convertido en el país que ha liderado y que está liderando eh, ...económicamente a la región, en cuanto a reducción de pobreza... ...en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a mejores condiciones... ...para poder afrontar la crisis económica mundial... ...que se está viviendo post pandemia... ...y por los efectos de la guerra en Ucrania... ...y esto es algo que hay que resaltar, ¿no? Y bueno, a raíz de todo esto es que comienzan a hacer ...esa inquietud de querer aportar a que, a que nuestro país... ...a que nuestra patria desarrolle un poco más... ...y bueno, desde muy joven hemos podido aportar aquello y estamos contentos de poder continuar en este camino Bien, que Rodolfo, es la política. Pero, y aprovechando, que también vimos que eres muy activo en redes sociales, ¿no? ¿Cómo claro. combina esa cuestión de activismo <risa> y también tu presencia en redes sociales, Rodolfo? Bueno, yo, yo te comento también, a ver, he sido bombero <risa> voluntario durante 11 años en Tarija, eh, hemos también tenido actividades de reforestación, porque es muy importante el tema del medio ambiente, esto con diferentes grupos de jóvenes desde hace también muchísimos años atrás, y creo que cuando uno tiene el compromiso y el deseo real de contribuir a que eh, nuestra sociedad sea un mejor lugar, obviamente que lo hacemos desde diferentes escenarios, ¿no? El escenario político es un escenario muy importante, porque tú decías, vamos a hablar de, de filosofía más adelante claro. en el programa, y si es que nos ponemos a analizar, ya desde la antigua Grecia, lo decían los filósofos, nosotros somos animales políticos, eh, la, la política en realidad es interactuar con la realidad a través de los sentidos, analizarla a través de la razón y ver qué nos parece correcto y qué nos parece que debe cambiar de esa realidad. El momento en el que generamos una acción para cambiar esa realidad, estamos haciendo política. Y obviamente eso lo hacemos día a día, el, el plantar un árbol, por ejemplo, es parte también de eh, ese, eh, ese animal político que somos como seres humanos, como te digo que ya se lo ha definido así desde, desde la antigüedad, este, y el, el contribuir día a día yo creo que es también algo, algo muy importante el poder articular con diferentes otras eh, personas eh, con diferentes realidades eh, es algo que nos, que nos lleva a poner un granito de arena para que nuestra sociedad sea mejor y de granito en arena, de granito en arena día a día desde eh, las actividades cotidianas desde... ...la política desde diferentes enfoques, desde diferentes eh, realidades... ...pues vamos avanzando que nuestra sociedad sea un, un mejor lugar para todas y para todos, ¿no? Pero eso, y sobre, particularmente sobre tu activismo medioambiental, ¿no? Que es el ámbito ecológico, ¿puedes hablarnos también un poquito sobre eso? Claro, claro que sí, a ver, eh, algo que cuando nosotros estábamos en colegio... ...yo ya salí de colegio hace unos años atrás nos decían el cambio climático está eh, viniendo, va a ser una eh, realidad que poco a poco va a ir tomando más fuerza y eso te habla hace 15, 20 años atrás. Y nos decían de aquí a 50 años seguramente eh, el cambio climático va a comenzar a tener características eh, de mayor trascendencia y eso se ha acelerado muchísimo. Si es que lo vemos ahora no es algo que está llegando, es algo que ya ha llegado y es algo que está generando... Eh, el calentamiento global está generando el cambio del ciclo del agua eh, pone en riesgo incluso la, la, la, la soberanía alimentaria no solamente de Bolivia sino de las diferentes sociedades en el mundo se proyecta que de aquí a unos años el agua va a ser eh, un elemento bastante bastante escaso y eso obviamente va a repercutir también en la capacidad productiva que tienen diferentes regiones ese cambio climático también al afectar eh, los ciclos de las cosechas por ejemplo también genera una afectación eh, importante para lo que puede ser eh, la seguridad futura eh, y, y presente, pero en el futuro inmediato me refiero, como sociedades. Y si no hacemos algo, eh, esto cada vez va a ser más y más grande. Y pareciera que es un problema grande, macro, global de todo el mundo, pero la realidad es que este problema lo generamos nosotros mismos con acciones cotidianas que no las vemos tan trascendentes, tan importantes, pero sumando millones de las mismas acciones de toda la gente en el mundo, por ejemplo, el utilizar vehículos con combustible fósil, hace que el carbono que debería estar en el subsuelo al utilizar eh, combustibles que, como digo, vienen de la, eh, del petróleo, derivados del petróleo, mm. hablemos de gasolina, diésel, gas, ese carbono que debería estar en el subsuelo se eh, concentra en la atmósfera. Esto genera, es uno de los famosos gases de efecto invernadero, genera que la temperatura del sol... Eh, perdón, de la Tierra, vaya aumentando. ¿Por qué? Porque los rayos del Sol, al entrar y chocar eh, eh, con la superficie terrestre, en lugar de salir eh, en el rango infrarrojo, esos son los, los gases de efecto invernadero, para que la gente entienda un poquito, los gases de efecto invernadero absorben la radiación en el rango infrarrojo. Entonces, esa radiación que debería salir fuera de la Tierra se queda atrapada en nuestra atmósfera y eso genera un efecto como que tuviéramos un gran invernadero alrededor de la Tierra. Y esto hace que cada año vaya aumentando un poquito y un poquito y, el y un poquito ...nuestra global. temperatura de todo el planeta. Bueno, vos ¿Cómo vos... hacemos para, para cambiar eso? ¿Ya? Acciones cotidianas chiquititas, de la misma forma. Si cada persona plantara un árbol por año, solamente un árbol por año, estaríamos de alguna manera revirtiendo ese daño que estamos generando sin darnos cuenta como sociedades en el medio ambiente. Y si no tenemos esa capacidad de darnos cuenta que acciones chiquititas pueden generar un cambio. Estamos, eh, bueno, contribuyendo a que, a que el problema siga siendo más grande cada vez, ¿no? Claro. Bueno, Rodolfo, ¿le, vamos a ver un videíto de las actividades que hiciste durante la campaña de tu activismo, ¿ya? Vamos claro, con darle play sí. y ya volvemos. El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Madre Tierra y conmemorando esta fecha lanzamos el correcto Bolivia 2021. A partir de ese día hemos recorrido más de 18.000 kilómetros en todo el territorio nacional. Con esta actividad, hasta el día de hoy hemos logrado promover la reforestación de más de 50.000 plantines. 3.220 en Tarija, 3.200 en la Ciudad de La Paz, 1.200 en Copacabana, 3.500 en Cochabamba. En Oruro, junto a De Marvil y alcalde de este municipio, 30.000 plantines. Y en Tupisa, junto a Jesús Guzmán, también alcalde de ese municipio, 10.000 plantinas más. Participamos en actividades de limpieza en diferentes zonas, como por ejemplo la del lago Ururu, actividad también organizada por Ademar desde mediados de enero y que continúa hasta la fecha, la del lago Titicaca en Copacabana, del río Rocha y de en la laguna Lalay en Cochabamba, del río Alquivir en Tarija y de las calles del municipio de Atocha. Recorrimos diferentes regiones y áreas protegidas para ayudar a difundir la existencia de nuestra fauna, tanto antiplánica como amazónica. De esta manera, hasta el momento el Ecorreto Bolivia 2021 para nosotros ha sido un éxito, pues hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto. Como el cuidado de nuestro medio ambiente debe reflejarse en una acción permanente y no solo de un momento, conmemorando el Día Mundial del Árbol lanzamos la segunda parte del Ecorreto Bolivia, al que hemos denominado Bolivia Pulmón de América. Para esto, a partir de septiembre continuaremos con las actividades de reforestación de la segunda parte de este año 2020. El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Si cada uno de nosotros plantara un árbol por año, podríamos revertir en gran medida el cambio climático de nuestro planeta. Te reto, seamos la generación del cambio. Climático. Este 22 de abril es el Día Internacional de la Madre Tierra y juntos vivamos la experiencia de recolectar nuestro planeta. Planta un árbol y etiqueta a un amigo. Ah, es un que... El correcto cumplido. El correcto cumplido. El correcto cumplido. El correcto cumplido. El correcto, El, correcto <risa> El correcto cumplido. El correcto cumplido. El correcto cumplido. El cumplido. El correcto cumplido. El correcto cumplido. He correcto cumplido. He correcto cumplido. He correcto cumplido. Vamos. ECO RETO CUMPLIDO ah, En la comunidad de Montecentro hemos venido a plantar y a retar a la gente del lugar a que cumpla con este ECO RETO ¿Usted acepta el reto de plantar? Sí, acepto Ay, ¡Bravo! ¡ECO RETO CUMPLIDO! ¡Ahora te toca a ti! Ahí vimos video de tus actividades, ¿no? Muy activo, Rodolfo, bueno, en campaña también, pero también con activismo medioambiental. Rodolfo, ahora tus palabras finales, ya para tiempo de la televisión un poco corto, pero para, ¿qué diría el claro. público que te ve? Claro que sí, Eduardo. Más que todo, eh, invitar a toda la gente a que tomemos conciencia de la importancia que cada acción, por más pequeña que parezca, puede tener eh, a, nivel, a nivel ya... Eh, global si es que sumamos todas esas acciones pequeñas a lo largo del tiempo y felicitarte a ti Eduardo por eh, precisamente las actividades y también tú eres una persona muy activa, se te ve siempre eh, eh, en las redes sociales en diferentes eh, también escenarios como la televisión y esto es importante porque porque las redes sociales ahora se han convertido en un eh, elemento que nos permite eh, interactuar mucho más con el resto de la gente y precisamente generar este, esta conciencia y generar esta tendencia a poder generar acciones que sean eh, positivas, en primer lugar para nuestro medio ambiente, pero también para toda nuestra sociedad, y a participar. Muchas veces eh, las personas dicen que la política no es eh, algo que les interese porque pareciera que no fuera algo eh, eh, positivo, a lo largo de muchos años atrás en nuestra historia se ha visto... Eh, ...una serie de elementos que han ido desgastando esta imagen del político... ...pero en realidad la política es la acción para transformar algo... ...que consideremos que no está bien en nuestra sociedad... ...y eso lo hacemos día a día, lo hacemos todos... ...y precisamente eh, es lo que hemos visto ahora... ...con el gran movimiento popular que estamos viviendo en Bolivia... ...y en toda América Latina... ...felicitar eh, a toda la gente que realmente se involucra porque de esta manera es que vamos avanzando como sociedad y estamos viendo los resultados. Bolivia es un país, solamente para dar un dato, el que está reduciendo en mayor cantidad nuestra pobreza extrema y eso es parte de un proceso social que viene de las organizaciones, de los movimientos sociales. Y de la participación activa de la población Entonces es importante seguir adelante en este camino Bueno, muchas muchas gracias Rodolfo No es la última vez, te voy a estar invitando mucho más Muchísimas y gracias Y bueno, vamos a un corte y ya volvemos Estás viendo NERs. Ya regresa NERVS Bienvenidos a Terapia de Shock Hoy hablaremos de una carta Una carta muy polémica Cinco cosas que no sabía de la carta de Arturo Murillo Amada de Debo dejarte ¿Por qué? No puedo decirlo ¿A dónde iré? No puedes saberlo ¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido ha circulado en internet la carta de Arturo Murillo Pero mucha cosa no se sabía de esa patética carta del nefasto Murillo Número uno, la carta no fue dirigida a ninguna autoridad boliviana Sino que a un falso periodista español Un tipo sin ningún tipo de ética que vino acá a Bolivia A intrometerse en nuestros asuntos nacionales con demasiadas fecnicidades ...y mentiras que esparció. Yo traigo un burro que habla. Anda burrito, dile algo. Arturo Murillo, ministro de gobierno de Yanine Áñez... ...me remitió en el día de ayer... ...una carta desde la prisión federal de Miami... ...en la que se encuentra. El que fuera el hombre más poderoso de Bolivia... ...asegura que acepta una extradición voluntaria al país. Eso sí, pone dos condiciones. La liberación inmediata de la expresidenta Áñez de la prisión en la que se encuentra. Número dos, la carta no es seria. El abogado Thomas Becker ha demostrado que Estados Unidos jamás, pero de los jamases, va a extraditar a Arturo Murillo con estos argumentos. Él no tiene, no tiene peso en este momento, está en cárcel, los gringos pueden hacer lo que quieren, el gobierno controla todo. Y, y no es como funciona una negociación, una extradición, ¿no? Los bingos no van a exhortar para que Janine Áñez pueda tener eh, detención domiciliaria. Eh, no es en el interés de los Estados Unidos. Número tres, la carta de Arturo Murillo, del burrillo, pero es tan ineficaz que ni siquiera la oposición la toma en serio y tampoco la hija de la golpista Janine Áñez. Y de los cobardes que han sido sus eh, ex colaboradores, que ahora ¿no? están, están como pillos con la cabeza bajo la tierra. Lo que comunicó Arturo en una carta, pienso que es demasiado tarde. Aparte que él no tiene ni las condiciones, ni tiene la autoridad para pedir, una, eh, para pedir que mi madre eh, la, le den detención domiciliaria. No, nunca Arturo Murillo tuvo buenas intenciones. No lo tuvo con mi madre, no es eh, que yo quiera hablar mal. Número 4 Obviamente, el gobierno nacional ha rechazado categóricamente hacer canje con un maleante. Número 5. No te olvides, Arturo Murillo. Después de los años que vas a pasar en las cárceles de Estados Unidos cumpliendo tu condena allá, tienes que venir aquí a cumplir tu condena también por las masacres de Montero, Sacaba, se, se encata, más de 38 muertos por tu culpa. Y hay videos que lo demuestran, asesino. Y es más, Arturo Murillo Vos sabes que el naranja te queda mucho mejor que el verde olivo. Vamos a seguir con la retrospectiva de personajes nefastos que participaron del golpe de estado. Hoy hablaremos de... Iván Arias. Gracias, alcalde Diamante, por otorgarnos la concesión de la leche escolar. Todos los niños de Springfield necesitan beber leche y yo necesito mi... <coughs> Acepte este soborno como prueba de nuestra estimación. Gracias, Tony el Gordo. Iván Arias pasó de ser un asesor fracasado, un pseudo-municipalista, asesor de Gatti Rivero, ex alcalde de Cobija en Pando, a ministro de obras públicas de un régimen de facto, ha participado activamente en el golpe de estado y bueno, vimos todo, todo, todo lo que ha hecho como ministro. Thanos, el virus se está apropiando de Bolivia. Esto es la irresponsabilidad, esto es el caos, esto es muerte. Los bolivianos estamos ante la disyuntiva de sacar hoy, de despreciar hoy esto y sacar lo mejor de nosotros, nuestros mejores avengers. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, contra este En el peor momento de la pandemia, donde la crisis sanitaria se agudizaba, Iván Arias, como ministro de un régimen de facto, ha violentado, ha actuado con mucha violencia con ciudadanos que solo querían trabajar. señores el negocio. O quiere que lo metan a meter preso ahorita. ¡Cierre ese negocio, por favor! Tranquilo, por favor ¿eh? ¿Les parece, ¿les, ¿Te parece ah, eres no, no, muy guaso ¿vos ¿quién, no, no, ¿Quién es? ¿Quién no, no, te ha dicho que me... ¿Quién un ciudadano? ¿Quién un ciudadano? eres un No, es ¿Me a a a Soy un ciudadano, tenemos derechos, tenemos respeto. Yo respeto? eres Estamos en Estamos Estamos Es más, ha acosado a muchas, pero muchas mujeres. Se hizo pública esta denuncia de acoso... ...que sufrió Ivonne Carolina Salazar Carrasco por parte del candidato a la Alcaldía de La Paz, ahora Alcaldía electo Iván Arias. ¿Cuáles son los fundamentos? Eh, acoso sexual, acoso laboral, maltrato psicológico, acoso político. Como existe un pacto patriarcal, el alcalde Iván Arias nombra como embajador contra la violencia hacia la mujer a Ale Pinedo, un misógeno con también varias, pero varias denuncias de violencia hacia la mujer. Hace que muchos varones encubran a otros varones en cosas que se saben que no son correctas. Dice Micaela Pérez, yo trabajé con Ale y empezó a sobrepasarse conmigo, de muchas maneras. Además de ser un ser humano nefasto, también como funcionario público, como alcalde, como autoridad, es un inepto, un incompetente. Ha hecho préstamos millonarios, e endeudando la ciudad, ha facilitado la vida de constructoras, también multimillonarias, en terrenos irregulares y no se ha preocupado con los deslizamientos. Es más, no ha actuado oportunamente con los deslizamientos y cuando es interpelado y acusado de tal cosa, lava las manos y ¿qué hace? Acusa a la alcaldía de palca. Sin hablar de su último elefante blanco, el túnel de la Belisario Salinas, que ha perjudicado a toda la ciudadanía. En vez de mejorar la viabilidad, la obstruye. Ahora sí, hay embotellamiento todos los días en Sopocachi. Y bueno, esto fue todo, esto fue todo con NERS, hasta el próximo sábado, chao, chao, nos vemos.